Bienvenidos a CLIC 1985, un espacio de reflexión donde semanalmente estaremos conversando de distintos temas que hacen al quehacer del, del país. Los invitamos a participar también a través de nuestro WhatsApp 098 00 1985 para que nos manden preguntas, nos sugieran temas para abordar o puedan venir aquí a compartir una vez a la semana este espacio. Hoy me acompañan dos colegas politólogos, licenciado Alejandro Vélez, licenciado Cristian Nieves, y me parece que el tema que se impone es un poco el de este Primero de Mayo, que acaba de pasar, sobre todo el acto del Primero de Mayo, ¿no? conversar un poco a ver qué nos ha dejado este, este evento que todos los años hace el PICNT, con connotaciones que en esta oportunidad más cargado por la campaña electoral ha tenido distintas este, repercusiones. No sé quién quiere arrancar con algún comentario. No, yo simplemente veo que se repite año a año siempre las mismas figuras. Creo que esta vez estuvieron ausentes las figuras de la oposición que en años anteriores este, solían estar, pero, pero veo que se repite las mismas figuras y... Y siempre la misma temática de, de, de tratar muy bien al gobierno. Repasemos qué figuras de la oposición estaban. Álvaro sí, Delgado. Lado, Fernando Amado. ¿Qué más? ¿Hay ¿Alguien más? Mm. No, después. Figuras menores, ediles creo que había. Sí, ¿no? Ok. Alejandro, ¿Qué, ¿qué reflexión te mereció el, el acto? No, en especial, así como había muchas ausencias del arco compositor, sí había mucha presencia del oficialismo, ¿no? Uh -huh. Mal que le pese a Fernando Pereira, o sea, creo que cada vez se nota más la, la connotación oficialista del acto del primero de mayo. Claro, estaban todos eh, los candidatos están diferentes. Y en primera plana, lo cual implica también el hecho de que hay un asiento reservado, hay una coordinación previa que no es innegable. Exacto. Porque, por ejemplo, Vergara no iba, antes no podía ir porque estaba inhibido por ser director del Banco Central, ¿no? presidente del Banco Central. En años uh -huh. anteriores Vergara no estaba uh -huh. y, y estaba ayer y en primera fila. O sea que esto es un dato importante, porque ahí en la reservó ese lugar. Además se pusieron los gorritos, ¿no? Estaban con unos gorritos del, del PisNT, gorrito que también tenía el, el ministro de Trabajo, este, que también dio para, para eh, algunas suspicacias, ¿no? O sea, el gobierno tiene que, en, en un ámbito de negociación, laboral, mantenerse imparcial y tratar de equilibrar la, la balanza cuando se va hacia un lado o hacia el otro. Hacia el lado más débil que es el trabajador o hacia el lado del empresario. Y que un ministro que tiene que dar esa garantía, tanto a empleador como a empleado, aparezca con el gorrito del PCNT de parece no, no muy sano desde el punto de vista institucional y de ese tipo de negociación. Después lo relativizó diciendo que si los empresarios le dan un gorrito también se lo pone. Sí, pero, pero no se lo son nadie, señales, ¿sí? son señales que. Claramente, o sea, ya sabíamos que murro tenía la camiseta del PisD, o sea, sí, lo, sí, lo, sí. lo viene haciendo desde el Ministerio todo este tiempo. Eh, bueno, ayer quedó patentado con ese, con ese gorrito que se puso, ¿no? este, y después del discurso, ¿no? El discurso, este, si quieren le, les tiro un puntapié de lo que a mí me pareció. Sí. Siempre, un poco lo que decía Cristian, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Se repite las consignas contra el neoliberalismo. Este, que uno no sabe bien qué es, porque dice si, dijo Pereira, si vienen con medidas neoliberales no la vamos a permitir. Bueno, en primer lugar, este, el que venga, con las medidas que venga, tendrá legitimidad para traerlas. Si es un nuevo gobierno, será porque la gente lo vota y tiene esa legitimidad, y por lo tanto traerá las medidas que traiga y habrá que sentarse a negociar en su rol, el de Pereira, de representante de los trabajadores, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo neoliberal? ¿A qué se refiere? la venida de UPM con todas las concesiones que le está dando el gobierno, que hasta incluso les dice este, UPM que por la, justamente por la cuestión sindical, como se sí. supo hoy, no está definido que, el que invierta. ¿Eso es neoliberal para Pereira o no? Bueno, ahí en ese sentido, ¿qué comentario les, les merece ese aspecto del discurso? No, claramente me parece que lo que demuestran es un, un sesgo. O sea, y el mote de neoliberal... A mí me da la impresión que es el recurso, eh, sí, digamos, ¿no? conceptual que tienen para llevar a un escenario binario, ¿no? Igual que el hablar de ello me anotaba de rompehuelgas. Uh -huh. O sea, el trabajador que quiere trabajar y no apoyar a huelga, o es un lumpen o es un rompehuelga. Claro. Rompehuelga ya, digamos, también agrega esta intencionalidad, en, en este caso sea de, de, del, del intendente este de Montevideo, creo uh -huh. que lo vieron, sí. o de alguna empresa, de querer ir en contra de la acción sindical que la muestran como si fuera la unanimidad de una decisión de los trabajadores. Uh -huh. No, a mí, cambiando un poquito de tema, lo que me llama la atención es, es que este año se agregó la Intersocial Feminista o algo así. Sí. Este, y, y está el tema de Ripoll y, y, y, y me parece que tampoco defienden, por un lado, ese, ese veto que, se, que le hacen a Ripoll, y, y otra cosa que la, que la Intersocial Feminista, y más en el día de los trabajadores, no no, no dice, es el tema de, de igualar el tema de los salarios por ejemplo, el proyecto de ley que hay en el Parlamento de Pedro Aguilarri, que nunca se trató. Y... Sí, este, tenemos que ir cerrando, pero este es un buen punto este porque también quedó en evidencia con el episodio Ripoll que hay una voz única y que si allí en el, el PISNT hay alguien que se opone y tiene una voz distinta, no lo dejan subir al escenario y no puede expresarse. Entonces, reclaman derechos humanos, reclaman democracia, pero no la aplican internamente y al que piensa distinto, y a una mujer, además, este, la dejan, la dejan, sí, sí. ¿verdad? La le silen... pasan la tanqueta. Le, sí. le pasan la tanqueta. Vamos a hablar ya de las tanquetas también. Este, bueno, respecto a, a lo que ha sido el, el discurso de, de Pereira, único discurso, porque eh, la voz sindical era solo él y no, no podía ser nadie más, este, habló de conquistas, ¿no? Habló de las conquistas de estos de estos años, defendiendo el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Era, como siempre, un acto político del Frente Amplio, que después lo vimos además en la cadena que hizo el PICNT. O sea, el gobierno le dio una cadena al PICNT y era el Frente Amplio que estaba hablando por boca del PNT, ¿no? Este Pero habló de conquistas y decía, por ejemplo, este, las conquistas que han conseguido los trabajadores en este tiempo. Pero no habló de los 50.000 puestos que se han perdido en todo este tiempo, de las empresas que han cerrado, ¿no? como cerca de 300 empresas, y todos los días lamentablemente vemos... Que amigos nuestros, compatriotas, están yendo al seguro de paro por las empresas que cierran. No habló, por ejemplo, de lo que ha sido parte de este, la patota sindical, no dejando de entrar a trabajadores, como ha ocurrido en, en, en varios lugares, este, en Zorro Largo hace muy poco, donde no dejan de entrar a trabajadores que quieren ir a trabajar. Los rompehuelgas. Los, rompe, el... los rompehuelgas del otro lado, ¿no? Bueno, eso también es parte de, del contenido y de las este, conquistas de las que no se hablan. No habló de los. De lo jóvenes que se van y, y, y no vuelven. Este... No vuelven de, de la inseguridad. ¿Cuántos trabajadores muertos eh, a manos de la delincuencia y, y no dice absolutamente nada? Bueno, eso iba a ir, o sea, otro punto donde quedan en evidencia, mal que les pese digo de nuevo, es que, o sea, para hacer un año electoral, uno esperaría de una central sindical, o sea, yo por ejemplo estoy sindicalizado, pero uno esperaría decir, bueno, acá aquí hay que haber un balance. ¿no? Del gobierno, entonces, por ejemplo, decir cambio ADN en la educación, ¿qué es lo que tenemos para decir sobre eso: 6 de cada 10 liceales no llegan a terminar. ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, eso estuvo ausente. Yo me había anotado también, bueno, lo de, lo de la rapiña que llegan a un 53,8% de crecimiento respecto a, a 2017, incumpliendo la promesa de campaña de bajar un 30%. Exacto, ahí está. Y no, y agregarle también un tema, o sea, que hace a lo laboral que es, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de. Por, por discapacidad, uh -huh. que el Estado tendría que llegar uh -huh. a un 4%, Exacto. o sea, creo que por ahí se habló por, eh, del, del tema afro, creo que se mencionó, pero sobre este punto, o sea, que digamos es una realidad que está ahí, latente, o sea, que son casi todos los entes los que tienen problemas para cumplir, y tampoco se mencionó, entonces uh -huh. uno hubiera esperado un balance, que ahí uh -huh. es donde el gobierno realmente tiene un punto débil, bueno, no se quiso pasar lo, lo mismo que, que el año pasado, ¿no? de que terminaron ofendiendo a una ministra, se levantó y se fue. Uh -huh. Totalmente. Pero además, después, este, a la noche, después de la cadena del Frente Amplio a través del pcnt tuvimos la cadena del gobierno, que era la cadena del Frente Amplio en boca del gobierno, ¿no? con el ministro Murro atacando a los gobiernos blancos y colorados y diciendo que eh, si hay un cambio de gobierno va a haber un retroceso. Bueno, muy por el contrario, nosotros estamos convencidos de que si vuelve a ganar el Frente Amplio vamos a tener un retroceso muy importante en nuestro país. Bien, bueno, y vinculado con lo que ocurrió en la Plaza Primero de Mayo este, este día de los trabajadores del año 2019, hubo dos episodios este, que han sido bastante notorios. Uno que está recorriendo el mundo por estas horas y lo seguirá recorriendo en los próximos días, que es este el desvarío de Mujica. Esta cosa totalmente aberrante que ha señalado que este, la culpa es de la gente que se manifiesta en Venezuela en contra de la dictadura de Maduro diciendo que no hay que pararse delante de las tanquetas. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. No, este, es la misma lógica que aplica el Frente Amplio, la misma lógica de Bonomi que dice que la culpa de, lo, de la delincuencia la tenemos las víctimas por andar este, vestidos de tal manera, ¿no? por dejar la ventana abierta, por tener el celular de tal o cual este, marca. Es esa misma lógica, esa misma lógica que eh, si no coincide con su ideología o con su este, digamos su preferencia, bueno, la culpa es del otro y, y no de ellos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinar, qué decir de, de, esta, de, este, de esta salida del lugar de Mujica?, de las de tantas, ¿no? Digo, para nosotros es una más pero es la primera que en definitiva en el mundo empiezan a ver el real, el, el verdadero Mujica, ¿no? el Pepe tal cual es lo empiezan a ver en, en el mundo entero Sí, por ese lado está bueno porque se le cae un poco la careta este, al presidente pobre uh -huh. en, en el resto del mundo pero, pero para nosotros es es algo de todos los días Sí, eso es abrupto que tiene y en este caso da la falta de sensibilidad creo que es lo que afloró y y es lamentable, porque o sea, en, en otros casos capaz estaría hablando de terrorismo de Estado, uh -huh. acá está hablando de cómo el civil se pone dando una tanqueta. Fíjense de qué manera el Frente Amplio va a salir a hablar de derechos humanos cuando hay un pueblo que está siendo avasallado por un régimen que ellos defienden eh, y que lo ponen como responsable de eso, no lamentable. El otro hecho fue, en la misma Plaza Marte de Chicago, el, el problema, el, digamos, la, la entrevista este, ahí espontánea que le hicieron a Daniel Martínez, no sé si la vieron, este, donde le preguntan, bueno, justamente por Venezuela, bueno, ¿es, es una, una democracia o es una dictadura? Pero a esta altura no tendría que condenar, ya que lo de Maduro es un dictador. Como eh, yo lo he dicho, para ser hincha, hincha no va a la cancha de fútbol, este, en estos casos tiene que lograr aportar a una solución pacífica y, y donde haya un reencausamiento institucional pero usted, ¿a usted decide sin parecer una dictadura a la Venezuela eh, yo no tengo por qué calificar, vos calificando, yo no lo califico en serio ¿Te no, no, te, te digo, te, a mí se me parece que estamos como hinchas eh, pero están que, pasando que, por que, arriba que... gente con las tanquetas mordiendo. y no se anima a contestar no sé si lo vieron, pero dice este, bueno, no, eso son respuestas de hincha y para hincha al estadio este, o sea, nosotros politólogos a ver, pregunta, de examen. pregunta de manual ¿Cómo se catalogan determinados político políticos? ¿Son democracia? ¿No son democracia? Eh, o sea Yo espero que nuestros colegas Y la Academia de Ciencia Política el Instituto de Ciencia Política en el cual nos formamos Rápidamente este, Salga a, a, a Marcar esto, ¿no? Porque en definitiva En opinión de Martínez Es, eh, bueno si, si catalogás a un país de democracia O de dictadura, estás haciendo Política hinchada, estás este, analizando de, con la camiseta puesta. Lo que la analizan con la camiseta puesta son ellos. Y con la lógica de Cossé es, es una democracia sí. Este, diferente. Sí. Bueno, es, no ese punto, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que son la misma cosa. O sea, que Mujica con ese eh, esta, esa aberración de las tanquetas. Martínez diciendo que, bueno, si lo catalogás, sos hincha cose diciendo que este no que en Cuba y en, y en Venezuela no hay dictaduras. ¿Qué te muestran? Que el Frente Amplio es eso. Son lo mismo, que da lo mismo que gane uno u otro y que en definitiva es el pensamiento que tienen y este lo expresan de esa manera y si estarán comprometidos con Venezuela, que, que llegan a este, tratar de, de todas las formas, no negar eh, la realidad Totalmente, o sea, tratar de frente, es, frente a la pregunta que se vuelve reiterativa, porque claro, las respuestas son. Lo hablamos fuera de cámara, las respuestas son maradonianas. Lo único que en vez de decir, responder, eh, eh, lo que terminan diciendo es: bueno, pero en realidad no, pero por, no no me preguntes eso, no, bueno, pero en realidad el tema no es ese, es otro. Entonces, siempre esquivando la, la, la pregunta, se caen en el ridículo. Sí, además hay un momento yo les invito a que miren ese video, vamos a subirlo a nuestra página porque hay un momento en el que los periodistas le repreguntan algo que les molesta mucho a los políticos del Frente Amplio le repreguntan y atiendan porque desde atrás empiezan a gritar, ¡ah! esto es el primero de mayo, no sé qué para que los periodistas dejen de preguntar por Venezuela Sin violencia a ningún lado, también a su vez, con toda razón te digo, o sea, hay me hizo acordar a la conferencia de prensa de Manini, Manini, cuando presentó el otro día el Partido Político y los periodistas, haciendo su trabajo, preguntando y repreguntando, saltaban los, los amigos de Manini diciendo, ah, vengas a preguntar eso acá, no sé qué. O sea, estamos ante algo grave, en definitiva es la libertad de expresión, la libertad de prensa y que se pregunte lo que se quiera, ¿no? Y lamentablemente el Frente Amplio ha venido con estas actitudes, con estas cadenas reiterativas haciéndonos parecer cada vez más a la, a la Argentina kirchnerista en la que este, hay un pensamiento único donde solo habla el gobierno y, y bueno, no se aceptan preguntas de los periodistas ¿no? lamentable